Bueno, estamos en la provincia de Sánchez Ramírez, donde unas cuatro personas fallecieron eh, una en accidente de tránsito y tres ahogadas. Cabe destacar de que en el municipio de Villa La Mata falleció el nombrado Wilming Wilson, al más de 47 años, al deslizarse la motocicleta que este conducía. Cabe destacar de que este hombre eh, recibió la primera atención en el hospital de Villa La Mata y fue transferido hacia el hospital Inmaculada Concepción de Cotuí en un camión de del cuerpo de bomberos de esa población debido a que no cuentan con una ambulancia en tanto de que eh, fallecieron ahogados eh, mientras se bañaban en lo que es en la presa de artillo eh, los nombrados giovanni bautista de la cruz de 30 años eh, quien residía en la calle principal de Quitasueño, un distrito municipal distante a unos dos kilómetros del municipio de Cotuí. También falleció ahogado el joven David Rodríguez, de 18 años residente en Santo Domingo. También en Villa, especialmente en el distrito municipal de La Vija, falleció el agricultor Antonio Cruz, quien se ahogó al caer en un canal de. Este ha sido un reporte especial directamente desde la policía destacada en Cotuí para el programa Semana Santa Telenor 2018 en la voz de Dionisio Severino.